Hola familia, aquí les traigo los tres últimos videos de los sorteos que hemos, que hemos estado haciendo en el canal de Discord. Mil disculpas porque el sorteo del día primero no cambié la pantalla y lo único que se ve es el PDF aquí, el documento este de los premios. Lo que haré es que voy a subir el audio al final de los estos dos últimos sorteos por si lo quieren escuchar. Creo que aún estaba yo un poquito desvelado, pero lo bueno es que Messi siempre Messi estuvo de testigo y vio cómo hice el sorteo. Así que mil disculpas otra vez más por no tener ese video. Pero aquí están los otros dos últimos. Y felicidades a los ganadores. Mañana es el último sorteo. Y vamos a ver quién será el ganador. Okay, hacemos el full screen. Estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando. Tengo la pantalla. Correcta, le damos el full screen. Ok, vamos a darle vuelta a la rueda. Ah, no compuse lo del sonido de, de la rueda. bye va, bye va, bye, va. Bye, bye. ¿Quién será? ¿Quién será? Silver Fox o este Snow Wolf. ¿Quién será? Te paro. Felicidades. ST Snow Wolf. Te has ganado medio Spark, cortesía de Rodrigo. En un momento mandó el mensaje para los dos en la sala de Latin Quarter para que se comuniquen y se pasen el Spark. Mañana regresamos con su sorteo en Nashville, una hermosa propiedad en Nashville, cortesía de Andrés 91, bueno familia, muchísimas gracias, nos vemos mañana en el próximo, próximo sorteo nos vamos al full screen. muchísima suerte a todos a ver quién se gana esta propiedad en Nashville ahí va, ahí va ahí va quién será, quién será oh oh, Silver Fox, Rimber Rimber, Rimber, Rimber o oh Juanse. Rimber o oh Juanse. Y Rimber. Muchísimas felicidades, Rimber. Acabas de ganar una propiedad en Nashville. Cortesía de Andrés91. En un momento te mando un mensaje y Andrés para que se pongan de acuerdo y hagan la transferencia de la propiedad. No se desanimen familia. Mañana tenemos medio Spark. La lista es mucho más pequeña en esa. Creo que solamente quedan cinco jugadores que pueden calificar para la, el sorteo de los Spark. Muchísimas gracias. Nos vemos después familia. Vamos a ver. Le damos a la rueda. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a tratar de componer mi audio otra vez. ¿Quién es Silver Fox? Ah, ah, ¿Quién es? ¿Quién es? Uh, el Bochat casi se lo gana. Felicidades Jeff. 25, 10, acabas de ganar un Spark por una semana. Ahorita te mando un mensaje. Tía Popio Osorio para que se pongan de acuerdo y te dé el Spark por una semana.